Estamos con María Belén Almejún, ella es doctora en Biología Molecular, investigadora de CONICET, docente e integrante de, del Espacio Ciencia Nuestra. Gracias por acompañarnos, María Belén. Hola, gracias a vos. Bien, además, eh, Belén forma parte del equipo de Ciencia Anti-Fake News, que, nada, jugando un poco con el tiempo de pandemia, sería como una suerte de barbijo para tanta eh, noticia falsa y malintencionada en muchos casos, ¿no? Eh, ¿De qué se trata, Belén? Contanos un poco este proyecto. Mira, te cuento, en realidad nosotros ni bien empezó la pandemia, como somos parte de lo que es eh, salud, en lo que respecta a salud dentro de la ciencia, lo primero que hicimos fue decir, bueno, a ver cómo nos podemos poner al servicio de, de poder hacer algo en el medio, eh, desde nuestros lugares de trabajo e investigación. Y en un principio hicimos el listado de voluntarios para diagnóstico, de hecho, dentro del la, de la, de la, de la ambiente científico que entregamos al Ministerio de Salud y que entregamos también al, al Malbran a sabiendas de cómo cómo venía cascoteado todo en los últimos cuatro años, eh, pero sabíamos que, bueno, que no estábamos en la primera línea para hacer el diagnóstico, porque muchos conocíamos la técnica, pero la realidad es que existe un montón de profesionales dentro del ambiente de salud que necesitaban ser preparados, y además los que trabajan en virología estaban primero que nosotros. Entonces nos quedaba medio sabor a poco, y la realidad es que una compañera que ya venía trabajando en fakes y vacunas, dando charlas de divulgación, se le ocurrió organizar este grupo, eh, de bueno, tomando varios que somos biólogos moleculares, algunos son biotecnólogos, eh, bioquímicos, y armamos un grupo en el cual nos dedicamos a desmentir noticias falsas, eh, en principio porque nos llegaban por todos lados, sobre todo a nuestras familias, una, un torrente de información falsa que la verdad que alarmaba, y sobre todo teniendo en cuenta que tienen su base con los temas de la salud, hasta eran preocupantes, porque mucha gente podía estar intoxicarse o hacer más las cosas que, que terminaran con algún problema con su vida, realmente. O sea, sí, claramente, además, es un momento en el que la información es todo, porque más allá de cómo nos pueda cuidar el Estado, somos nosotros, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, nosotros, en realidad, somos un grupo de 16 eh, biólogos moleculares, virólogos y biotecnólogos eh, de profesión, muchos eh, somos trabajadores todos del CONICET, la mayor parte de docentes de la Universidad de Buenos Aires, eh, y eh, trabajadores y trabajadoras, y algunos estamos en carrera de investigador científico, otros haciendo su doctorado o su postdoc, y nos ofrecimos al CONICET, como todos pertenecemos a ese organismo, como para, eh, para, bueno, comentarle que estábamos armando esto, y el CONICET la verdad que tuvo una buena recepción, y más tarde nos comentaron que iba a formar parte de la plataforma Confiar, todo lo que es contenido científico, eh, de lo que nosotros estábamos haciendo. Bien, digo, lo primero que me viene a la cabeza es, recuerdo apenas empezó la... la... Eh, la cuarentena, que eh, corrían noticias como que iban a fumigar desde el aire con helicópteros, eh, digo, eso fue quedando incluso como algo anecdótico después de algunas situaciones, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, Trump aconsejando, él dice, después de forma sarcástica, sí. tomar o inyectarse un, nada, lejía, como se dice en España, o lavandina o algún desinfectante, un delirio, sí, eh, mucha gente intoxicada. Digo, acá en Argentina, ¿cuál fue quizá de la, la, las noticias eh, falsas o, o malintencionadas que más ruido te hicieron, el hicieron ustedes, como decir, bueno, esto es un límite entre eh, un poco, eh, nada, torpeza bueno, o malintencionada? Hay una muy grave que sigue dando vueltas, la realidad es, es una que venden un medicamento, la solución milagrosa, mineral milagrosa o MMS, que en realidad es una solución de dióxido de cloro, que la venden con un activador, eh, que es un ácido, y que realmente lo que genera al mezclarlo es algo que es tóxico, que provoca diarreas, vómitos, bueno, le llaman la solución milagrosa como que con eso te vas a curar, lo venden por Mercado Libre, la ANMAT prohibió su venta, está prohibida por la FDA, pero además la ANMAT prohibió su venta desde 2017, ya existía una regulación de la ANMAT, sin embargo ahora, vista en época de pandemia, sale toda la luz como los medicamentos milagrosos que previenen el covid y los, eh, la, nosotros logramos, a partir de, de bueno de, de hablar con los lo gerentes de Mercado Libre, que bajaran las publicaciones que tienen que ver con esta solución, pero las venden de otra manera, como para limpieza de piletas, y en el medio le meten, lo de la, es bastante grave porque es tóxico. Después, por otro lado, esa sur, está mucho en la Argentina, está muy dando, dando vueltas, y realmente en nuestros grupos hasta nos manda gente diciendo, ustedes no saben, o sea, como spam, esto es milagroso, bueno, es complicado porque tenemos mucho debate en las redes, Después la otra era la de las gárgaras de sal, de un doctor, un supuesto doctor, hablando de que haciendo gárgaras de sal eliminabas el virus, y la realidad es que, bueno, más allá de que bueno las gárgaras eh, sin sal pueden ser de una manera higiénica en algunos lugares del mundo, como en Japón, se utilizan habitualmente, la realidad es que no hay ninguna prueba, eh, y por otro lado es peligroso para la gente que tiene presión alta, yo me imaginaba un pariente con hipertensión haciéndose gárgaras de sal y después que terminara con un pico de presión que terminara en el hospital, no por COVID, sino por... Claro. Hay varias cosas que atentan contra la salud. Eh, bueno, y después nada, nos dedicamos a desmentir varias, a tomar agua cada 15 segundos, elimina el virus, aguantar la respiración, si no aguantás si aguanta la respiración dos minutos y si no pasa nada, entonces quiere decir que no tenés COVID, no sé, cosas así como de diagnóstico, autodiagnóstico, eh, que bueno, eh, nada. Sí. Muchas salieron en eso. Sí, hay, muy pe hay como pequeñas, algunas que se pueden rastrear, me imagino, y otras que... Sí, la que otra UV, hizo... la luz V es la claro. otra, ¿no? Que la luz V es cancerígena, además. O claro. sea, y salió mucha gente a decir, bueno, una cosa es alguien que un personal de la salud o alguien capacitado utilice una lámpara UV para eh, para esterilizar algunas superficies, pero otra cosa es que uno utilice la luz V como para... Eh, sobre su piel, ¿no? O sea, es como... Vos, también otra cosa no me voy a poner en, en, en preguntarte algo que asumo que es muy difícil responder porque eh, no tiene respuesta entiendo no que es cuál es el origen o cómo surge este bicho este virus el covid pero eh, sí eh, por ahí bueno a mí me vas a dar una respuesta sería interesante la quiero escuchar pero digo en algún punto se crean un montón de, de, de, de teorías conspiranoicas no que tanto gustan y tanto prenden también hay vieron mucho de esto Sí, bueno, las teorías conspirativas en realidad surgen eh, como, que, como que cierran por todos lados y la realidad es que la gente linda con tanta incertidumbre que necesita una respuesta, ¿no? Y muchas veces se utilizan en general a nivel político o, o nada, o económico, ¿no? Eh, la realidad es que nosotros vimos las teorías conspirativas entre, en, en principio, por ejemplo, Trump salió a decir que el virus fue creado en un laboratorio en Wuhan, también hubo un premio Nobel que salió a decir que el virus tenía mezcla con HIV y no se basa en ninguna evidencia científica, no porque sea premio Nobel hay que creerle a alguien, o sea, si no es como, como bueno, él, él lo dijo un premio Nobel, ya está, no, bueno, si no hay evidencia científica, difícil de, de comprobarlo. Después hubo palabras sobre otro premio Nobel japonés, pero la realidad es que él mismo salió a decir, no, yo no dije eso, me hackearon la cuenta, y hay evidencia científica del origen del virus. En febrero, mediados de febrero, en, en The Lancet, que es una revista eh, muy conocida y muy prestigiosa en el ambiente científico, unos más de 20, una veintena de científicos de distintos lugares a nivel mundial, de, a nivel salud, salieron con un montón de, de información científica a desmentir que había sido eh, creado en un laboratorio y a comprobar que la teoría, lo, lo más probable es que haya sido de origen natural. Pero después hay un paper en Nature, que hace hace poco, que de, de, en realidad concluyen que eh, el virus no pudo haber sido creado en laboratorio, porque si uno eh, bioinformáticamente tiende a ver cuáles serían las mutaciones en antiguos coronavirus que andan dando vueltas como para llegar a este virus, son antiintuitivas, o sea, son algo que no podría haber hecho el hombre. Un programa de bioinformática tira otro tipo de mutaciones y además si uno ve la secuencia del virus ve que no hay cicatrices por así decirlo cicatrices no es una palabra técnica pero cuando uno modifica un genoma quedan marcas bueno cuando uno ve el, el genoma del SARS-CoV-2 se ve que no hay marcas de modificación genética por lo tanto el origen más probable es el natural. Es el que todos o sea, Hay otro paper sí, claro hay ponemos, otro paper ¿no? más eh. en The Lancet que dice que el, el origen es eh, muy parecido en, en, genéticamente al SARS-CoV, que es el que provocó la, la, la epidemia de SARS en el 2003, sí. y que eh, probablemente se ha saltado de un murciélago a un animal intermedio como el pangolín, y nada. No, en eso estamos. Bien. Eh, otra cuestión eh, que te, te quería consultar es: digo, el otro día escuchábamos, y aprovecho ya para. para para que nos aclare justamente esta duda, como si fuera una suerte de, de, de consulta de, de científicos anti-fake news, pero en vivo, eh, el otro día el, el presidente en la conferencia de prensa del viernes habló de un, eh, una posible noticia esta semana muy importante, decía de que sale a la luz un anuncio importante sobre test que se podían producir en Argentina. A mí me llamó la atención porque uno o dos días antes se había anunciado este descubrimiento, o desarrollo más que descubrimiento, de un grupo de científicos del CONICEL. ¿Se está hablando de distintas cosas? yo creo que hablaban de lo mismo, igual hay sí. otros test dando vueltas que también se están eh, investigando acá, o que se están viendo su desarrollo, eh, pero hay, hay por un lado los test que ya salieron, de Gava, del grupo de Gamarnik, que esos ya están aprobados por ANMAT, son test eh, de LISA eh, que es una técnica que se hace en laboratorio, que mide anticuerpos de una manera cuantitativa, a diferencia de los chinos que es tenés o no tenés, acá podemos saber qué cantidad tenés, no solamente si tenés anticuerpos, Bien. y eso nos serviría como para no solo un reconocimiento poblacional, sino también saber qué plasmas, o qué, qué personas tienen mayor cantidad como para ser utilizados luego, para plasma, como plasma para tratamiento de convalecientes, algo que la Argentina tiene eh, mucha experiencia por todo lo de la fiebre hemorrágica argentina, que también fue uno de los tratamientos. Eh, hay otros test para determinar presencia viral, que se están haciendo con, con eh, proteínas virales eh, que serían diagnósticos, no como los de serología, sino que estos son diagnósticos al igual que la PCR, con un poco menos de confiabilidad, pero son más rápidos, y se pueden hacer en un montón de laboratorios del país. Está en desarrollo esos tipos de test rápido, eh, todavía no, no hay noticias de eso, no sé eh, realmente si el presidente se refería los que, me parece, pa, para mí se refería a los de Gamarnik, los que ya sí. fueron anunciados, pero existe un desarrollo... Eh, en la Argentina, como para test diagnósticos, no test para saber si tuviste o no tuviste el virus. Recordemos claro, yo, que los serológicos no son diagnósticos. Digo, lo que justamente quería aclarar era, se estaba hablando, justamente para no caer en este, se estaba hablando, que es el que ustedes intentan también de alguna manera desmontar, de un claro. grupo de investigación en la USAM, que estaba desarrollando, creo que esto que vos comentaste, Claro. Eh, pero no quedó claro si el presidente estaba hablando de eso, parecía raro que el presidente está hablando de una noticia vieja como una noticia que iba a venir. Claro, lo que pasa es que es apresurado a decirlo, es como que tampoco dijo Leluar, dijo el Milstein en el medio, entonces es como que uno no sabe, digo, yo creo que estaba hablando de los que están por venir, que sí son diagnósticos, a diferencia de los que hicieron en el Leluar la doctora Gavani, que son test eh, para saber qué presencia o qué prevalencia del virus hay en la población, y para cuantificar proteínas. Ah, anticuerpos son proteínas sí. también, defensas, armas contra el virus que tiene la gente. Bien, evidentemente la ciencia argentina o la investigación está de alguna manera a la vanguardia en esta situación tan excepcional, pareciera por lo que uno lee, o por lo menos desde le afuera. Mira, nosotros tenemos profesionales excelentes, la realidad es que hay mucho... Hay, hay, un, hay un semillero de profesionales muy buenos en la Argentina, y mucha gente que venía trabajando en otros virus, porque nosotros tenemos el dengue, recordemos, ¿no? que tra venía trabajando en otras enfermedades, eh, acá, agarró y dijo, bueno, mi investigación, la doy vuelta, agarro este virus, y a, a lo mismo que venía desarrollando hace años, que son, eh, son cosas técnicas avanzadas, las, eh, las pongo, a pongo a disposición todo mi conocimiento para el COVID-19. Eh, no es menor que seamos el octavo país en desarrollar un test serológico cuantitativo, ¿no? Eh, claro. En el mundo. No es, no es una pavada, digamos. Eh, perdón, ¿cuáles serían? Gente... El... Disculpame Belén, ¿te acordás cuáles son los otros países? Porque, digo, y está Alemania, ahí. está Estados Unidos, está China. Está... O sea, Pero, digo, hay monstruos. Hasta ahora lo que me estás nombrando es, es monstruos claro, con no... PBIs enormes y puestos un montón de dinero, Exacto. Acá no hay. Exacto, acá no hay un PBI enorme, nunca llegamos al 1.5, pero sin embargo eh, hay mucha solidaridad entre la gente, de hecho la doctora Gamarnig lo dijo, en el momento que empezamos nos faltaban un montón de reactivos y enseguida otros laboratorios les donaron lo que le faltaba. Claro. Eh, pero digo, a lo que voy es, eh, eh, la, la pregunta que, que te quería hacer, digo, desde adentro de la investigación es, si hace unos años, porque evidentemente nosotros venimos siguiendo, por lo menos en términos cuantitativos, cuál fue... Eh, el retroceso en los cuatro años de macrismo reales en términos de financiamiento, eh, al menos. Incluso se planteaba, incluso eh, en términos de direccionamiento de esa investigación, que era una, una investigación una ciencia más mercantil, orientada hacia sectores mercantilizados, bueno, es una discusión larga, pero digo, es como un salto que uno dice, veníamos de ese lugar, ese retroceso, casi de subsistencia, y hoy estás entre los ocho países al lado de monstruos con un montón de financiamiento en investigación. Sí, totalmente. Yo creo que igual eh, ya habíamos empezado a revertirlo un poco, te digo, porque yo soy una de las que había quedado afuera con el recorte Macriste, que fui uno de los afectados de CONICET luchando contra eso. Yeah. Eh, este año entré a carrera, por eso soy investigadora de CONICET, eh, eh, con lo cual se invirtió en recursos humanos, y ni bien empezó la pandemia, se direccionó un montón de fondos hacia la investigación eh, en COVID, digamos se han invertido cada uno de los proyectos financiados tiene un financiamiento de unos 100 mil dólares que no estamos o sea no estamos acostumbrados a esos valores te digo porque yo tengo un financiamiento de 100 mil pesos por año digamos claro. que tratamos de hacer lo que podemos y bueno después tenemos como te digo mucha solidaridad entre grupos con lo cual si alguien compra un reactivo afuera en general se se, se socializa digamos eh, pero sí, sí, después de venir de los últimos cuatro años de macrismo muy golpeados, existe un semillero, por ejemplo te digo, que banca la investigación nacional y estatal, por suerte, y que ha estado aguantando y resistiendo durante esos últimos cuatro años, y que hoy está orgullosa de poder demostrar que la ciencia también es soberanía, ¿no? Bien, me parece que está pasando, ¿no? Yo creo sí, que sí. hay como un discurso que se está instalando, que es que evidentemente no eran sí, niños sí. Que los investigadores, y que, que hacen un trabajo muy útil, además de que eh, no solo son laburantes y tienen que cobrar. Sí. sí, sí, totalmente, por suerte podemos demostrarlo, digamos, no, no, eh, no es menor que tener un acompañamiento por parte del Ministerio y poder, eh, poder poner mano y ayudar eh, en lo que se pueda, digamos, te digo, desde nosotros que hicimos el listado voluntarios para diagnóstico, yo no trabajo en virus, ni trabajo en biología molecular, pero después decir, bueno, aunque sea, vamos con los antifake. Hay chicos en el grupo que son parte de uno de los grupos que está para desarrollo diagnóstico de PCR nacional, completamente nacional, y que no tengamos que depender de kits extranjeros muy caros, eh, que ese, bueno uno de los chicos del grupo también está con eso, y que ahora, bueno, medio que dejó un poco más el antifake para estar adentro del laboratorio, sumido una vez que salió el proyecto, en tratar de desarrollar eso. Bien. Para cerrar, y te dejamos, eh, ya tranquila, con muchas cosas que hacer, bien. además en tu casa, pero digo, eh, estaba pensando, ¿no?, antes de hablar con vos, digo, más allá del trabajo importante que hacen ustedes de ir desmontando esta fake news, eh, que muchas veces surgen a partir de noticias que tienen un asidero y que incluso salen en los medios, ¿no?, como que hay una mezcla ahí sí, sí. compleja, digo, ¿en qué medida justamente para prevenirse eso, vacunarse eso, es posible eh, educar, al soberano, digo, educar al lector, al televidente, al público general, consumidor de medios, eh, digo, ¿en qué manera, de qué en qué medida no no es esa la última instancia para poder prevenir de esto? ¿no? Mira, sí, eh, nosotros en particular lo que vemos que hay un en los medios se levantan noticias que muchas veces no están probadas, ¿no? Eh, que esas son por ahí más peligrosas porque son artículos científicos que hoy están libres y que es más difícil de decir no, es mentira. Nosotros decimos en confiar llamamos esto apresurado, porque no es ni verdadera ni falsa la noticia. Perdón, sería Entonces, en el, el, el famoso, perdón, disculpame, Belén, que te interrumpa. Sería el, el famoso, famoso eh, es... un estudio de la universidad de pues, Claro, un estudio sale... de la Universidad de con cinco claro. pacientes, dice que eh, el perfecto. paracetamol, eh, dos y no, bueno, esas cosas que vos decís, bueno, pero son cuatro pacientes, qué sé yo, o diez. No sé, en una pandemia que tiene millones de infectados a nivel mundial me parece por lo menos apresurado decirlo y salen así en los medios las vacunas, bueno las vacunas también generan mucha ansiedad, la gente está a la expectativa y que no se sabe en realidad yo creo que esto por lo menos va a ser un año, yo lo que pienso que la gente se rige mucho por quién le llega la información, sobre todo a través de las redes de WhatsApp, me llega de un familiar, tiene parte de verdad, es medio difícil, nosotros a veces, algunas nos cuestan incluso desarmarlas, creo que antes de reenviarla, más allá de pensar que es de un familiar, un conocido que por ahí piensa como yo, uno tiene que agarrar y decir, bueno, para, antes de reenviarla voy a al menos googlearla, y si no me voy a meter en las redes, aunque sea en las páginas estatales, en el Ministerio de Salud, en la OMS, donde hay información confiable, por lo menos durante la pandemia, ¿no? Porque esto, pero esto vale para todo, porque sí, surgen sí. informaciones falsas durante las elecciones, bueno. Pero me metería, y por lo menos ahí, en, eh, por ejemplo, en Confiar existe algo que se llama caja de herramientas, que es cómo uno puede desmentir una noticia, o puede saber si es verdadera o falsa, a través de buscar en medios oficiales si realmente... Eh, Información fidedigna, digamos. Está la CDC, la OMS y el MINSAL, que hoy están todo el tiempo publicando preguntas con respuestas y en confiar hay verdaderos y falsos con todo lo que está llegando y que nosotros tenemos recabado, por lo menos tenemos un grupo que recaba y otro que se dedica al buscar toda la parte científica y el tercero que la, eh, si querés, la, la hace más amable para con eh, el público general. Pero sería ¿sí, un mini chequeo, en principio se puede hacer, un cada chequeo. uno puede hacerlo, ¿no, Diego? Sí, sí, sí. Para y evitar también... de esta manera que. El reenvío masivo de información. Me llega algo, bueno, antes de enviar, reenviarlo, además me fijo si me preocupa, porque en general las noticias falsas o las. Eh, lo que tienen son títulos alarmistas. Muchas sí, claro, veces. para vender, para comprar, eh, para comprar. Para venderla, venderla. bueno, claro. me, me genera angustia, me genera miedo, bueno, para a ver, hay algo que no cierra si pasa eso. Entonces tendría. Eh, y después hay cosas que dice que muchas veces son verdad. Entonces mezclan verdades con mentiras o con cosas a medias, y es muy difícil para una persona que no tiene claro. eh, conocimiento en el tema saber si es verdad o mentira. Entonces, bueno, existe todo esto como para que frenemos y no reenviemos eso. Bien, Belén, solo agarro una cosita de lo que me dijiste antes. ¿Crees que como mínimo un año puede llegar a tardar en haber una vacuna? Eh, entiendo que es <risa> imposible proyectar un tiempo, pero lo dijiste. Mira, y... supone que la vacuna... Sí esté probada, con lo cual se están saltando un montón de pasos, porque antes, bueno, obviamente la toxicidad no es solamente, imagínate que una vacuna se aplicaría a todo el mundo, existe sí, un sí. tema de toxicidad y de ver en el tiempo qué efectos secundarios puede llegar a provocar, pero ponele que en septiembre haya una cantidad considerable de gente que la haya probado y esté bien. Uh -huh. El tema es producirla. Eh, ¿cómo va a ser la producción mundial de una vacuna para toda la población mundial? También, digamos, Ni siquiera o sea, mínimo, en este contexto, eh, digo, uno puede llegar a pensar en una producción masiva acelerada, ¿no? Sí, no. bueno, no. depende de los laboratorios también, porque recordemos que existen las patentes en el medio, y ahí existe un tema de soberanía también. No. Incluso con los medicamentos, o sea, el RedenCimir pertenece a una biofarmacéutica que tiene patentes en 70 países, o sea, también hay que pensar... De, de ver si Argentina no tiene que decir, bueno, no a las patentes, vamos a producir nacionalmente, eh, con el tema de eh, la producción de medicamentos y vacunas nacionales, que existen, hay 20, hay más de 20 lugares donde se pueden producir eh, medicamentos en la Argentina. Me imagino otra serie de fake news si llega a darse ese, ese proyecto político o ese intento, ¿no? Porque, bueno, <risa> sí sí obvio, el lobby obvio, obvio. Y, y, y la presión. María, sí, eh, pero la realidad es que no sería posible para un país como el nuestro, no estamos en la agenda de una biofarmacéutica para empezar a, con no sé con la producción hacia acá, digamos. ¿no? Okay. Hay que pensarlo muy bien. Pero no, o sea, yo creo que una vacuna va a demorar al menos, en términos científicos, inmunológicos, y realmente probar una seguridad, un año. Bien. Es más, eh, creo, igual esto es palabra mía, ¿no? Uh -huh. Y es más... Es, es más eh, más seguro que llegue algo que sea paliativo a que llegue algo que sea una vacuna. Un medicamento que de pronto... Un medicamento paliativo, claro. Okay. Algo que permita, o, o preventivo incluso, antes okay. que una vacuna. Y la vacuna puede no llegar nunca también, ¿no? Porque... Es, no quiero tirar abajo a la gente con lo que, uh -huh. pero la realidad es que el HIV no tiene vacuna. Claro. O sea, no yo entiendo que la gente tiene que creer en algo, pero bueno, que creamos en, crea, creamos en algo que sea preventivo y paliativo antes que en una vacuna eh, segura, ¿no? Perdón, ignorancia, o sea, ¿es el único virus que no tiene vacuna el HIV? No. Supongo que haber otro. No, no, no, bueno, hay un montón, bueno, parásitos claro, incluso, hay un montón de cosas que no en la Argentina, a ver, ¿de qué estamos uh -huh. hablando? Claro. ¿no? En la Argentina, el Chagas, el... Bueno, dentro de los virus, eh, los ARN, sí, bueno, está el, el HIV, pero bueno, no, no te quiero decir otros nombres por... No, no, pero digo... No como, como, como para, ejemplo porque como... lo conoce todo el mundo, pero hay un montón de cosas que no se ha logrado llegar a la vacuna, sobre todo en parásitos. Claro. Eh, digo, por digo, eso, para. bueno, tenemos... El, Pensando que no sería tan raro lo que estás planteando, que no puede llegar a haber una vacuna. No, incluso la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? En la Argentina. No. Eh, la BCG solo previene de la, de la tuberculosis a nivel eh, del, de lo, lo que a nivel cerebral central de niños menores de 5 años, pero después de la tuberculosis pulmonar no nos cuida. Claro. Entonces es una vacuna que se sigue dando porque existe, no porque tenga, tiene bastantes efectos negativos, pero existe algo, lo positivo es que te cubre de lo que es eh, la meningococo o sea la, la que se va a la cabeza de los niños y que puede provocar algo muy grave claro. eh, pero es lo único que hay y no es la mejor vacuna y tampoco protege de la tuberculosis pulmonar que es un tema muy importante Bien. en la Argentina Entonces, por ejemplo paciencia digo de alguna manera cuidarse. paciencia se, sí a, a seguir lavándose eh, las manos, y a, seguir a cuidarse cuidándose. y a quedarse en casa digamos porque la realidad es que eh, eso, para mí, quedarse en casa permitió que el sistema de salud se prepare, permitió muchas cosas y que, por ejemplo, tengamos estos kits eh, desarrollados en el país y, y no tengamos que depender ¿no? de afuera. Bien. Y hacer circular y a consumir información con responsabilidad. María Belén, muchas gracias. Bueno. No, gracias a vos por la nota. Muchas gracias. Vale. gracias.